Si yo quiero investigar sobre procesadores Intel, puedo venir al sitio de Intel en América Latina, intel.la, y elegir acá Productos. Aquí aparecen los productos que comercializa Intel. Puedo elegir acá en la fila de procesadores, por ejemplo, Intel Core. Y aquí me van a aparecer los procesadores que tiene en este momento a la venta Intel. Si cliqueo en este botón, me va a aparecer un listado de procesadores y también yo podría haber escrito aquí en donde dice buscar en intel.com, haber escrito el modelo de procesador del que quiero conocer las especificaciones y al darle enter me iba a aparecer aquí en primera fila. Eh, si elijo un procesador por ejemplo este, aquí voy a tener las especificaciones técnicas. Me informa aquí la cantidad de núcleos del procesador, la cantidad de subproceso, la memoria caché, qué tamaño tiene, cuál es la frecuencia máxima, que es la velocidad del procesador. ¿sí? Y luego me ofrece información complementaria. Estas especificaciones de memoria se refiere a la compatibilidad que tiene con la memoria RAM que le voy a colocar al equipo. Es decir, me dice que va a poder ser colocado hasta 64 GB de memoria RAM en el equipo y que esa memoria va a tener que ser DDR4. ¿sí? Luego acá... Eh, sale otro dato que lo vamos a ver más adelante en la clase, que es el procesador gráfico, que en este caso está integrado al procesador de la computadora. ¿sí? Estos son los datos de la GPU que vamos a ver más adelante.